Siento el retraso, estaba haciendo cosas... Uh, inocentes que no eran abusar de niños ¡Un momento! ¿Dos curas? ¡Eso es imposible! ¡Oh! ¡Su collar está sobrepuesto! ¡Es un sucio judío! Ay, mamá, tú... tú... Ah, agradece que tu representante de recursos humanos no oyó eso